Me quité de mezclarme con mediocres si es que lo hice desde siempre aviso que más de mí que yo de nadie Mi pico no se abre para presumir Mentir si no es por fuerzas mayores de peso La ley y el orden no se llevan bien con mis cuates O decir tonterías, ¿sabes? Como el tuyo que da el H Mi tiempo es lo que hago con él y hago oro La sangre pariente, la lealtad familia Nunca ha sentido siquiera ha creído haber estado Ni la mitad tan metido que yo estoy en esto Por eso veo normal que ni tengas palabras si quieres frenarlo es que reconoces el valor, gracias. Porque imagino que quema que el más Gandul y Truan. Y mille recordándote lo inútil que eres en todo y no valen nada para el ojo que busca el error, dale. Amor al que busca belleza, todo tiene su rollo, error God. Sí. Ergúmeno Ergúmeno Hostia, te desde la villa de Hoffman. Oh, shit. No.